¿Qué es Socrative? Es un gestor de la participación de los estudiantes en el aula en tiempo real. Y la intención es que ustedes generen una actividad y lo vayan manipulando en una sesión en vivo. Esta es la interfaz, le vamos a dar en el botón azul para poder registrarnos gratuitamente. Vamos a seleccionar la cuenta gratuita. Pues básicamente es llenar los datos básicos que cualquier tipo de herramienta nos va a pedir. Para quienes ya han tenido alguna vez cuenta de Socrative, Pueden regresar a la página principal de Socrative.com y en lugar de darle registrarse, le vamos a dar en el botón de login Y tenemos dos alternativas, registrarnos o loguearnos como estudiantes y la otra como teacher. Evidentemente nosotros vamos a entrar por la segunda opción de teacher, le voy a dar a iniciar sesión y a continuación esta es la interfaz inicial de Socrative. En primera parte vamos a tener este botón de los engranes que es para mandarnos a la página de inicio. Una vez que ya haya creado mi prueba, voy a poder venir aquí y ejecutar de diferentes formas. Vamos a irnos a la parte de pruebas, que es la segunda pestaña, y aquí vamos a generar nuestro primer test. Si es la primera vez que entran a Socrative, van a tener un quiz de prueba que se llama WordFacts. Van a tener la posibilidad de copiar, duplicar este, este test para utilizarlo como base para generar otro. Puedo descargar el test de manera en formato PDF o bien vamos a poder compartir la URL de nuestra prueba para que otro profesor lo pueda implementar en su clase. Ahora vamos a darle clic en el botón de añadir prueba. Vamos a crear nuestro primer test. Lo primero que tenemos que hacer, como en todo, es cambiar el título. A continuación tenemos las opciones para agregar las preguntas. Tenemos solamente tres tipos de preguntas, la de respuesta múltiple, verdadero o falso y respuesta corta. Vamos a agregar una pregunta de respuesta múltiple y a continuación cuando yo le doy clic en esta opción ya me muestra la parte donde yo puedo ingresar la pregunta. Voy a hacer una de prueba. Y aquí ustedes ingresan. Automáticamente nos va a mostrar cuatro tipos de respuestas. Si yo quisiera agregarle complejidad a esta pregunta, puedo añadir otra respuesta. O si yo quiero reducir el número de respuestas disponibles, las puedo eliminar de este lado. Si se fijan, aquí tenemos esta parte de un icono de una imagen, que esta es una función de cuenta Pro, no lo vamos a poder utilizar. Pero de este lado sí vamos a poder utilizar esta opción, que es como para darle una referencia a nuestros alumnos con una imagen. Bueno, voy a agregar esta de, del CCI de ahí de mi campus Zacatecas y aquí están. Ahora, yo ya agregué las respuestas, pero aún no selecciono cuáles pueden ser las correctas. Yo los voy a poder agregar de este lado. Si yo agregara esta, esta respuesta también correcta, obligo a que el alumno tenga que contestar estas dos. No da medios créditos. Si nada más responde, por ejemplo, con Zoom, la respuesta sería incorrecta. Pero bueno, esto es, ustedes lo van a poder ver y ya podrán darle créditos si ustedes así quisieran. Vamos a poder dar una explicación, una reflexión, algo que indique cuál era la respuesta correcta. Una vez que ya concluí de formular mi pregunta, mi respuesta, sin mi retro, le puedo dar en la flechita que está aquí en la parte superior a la derecha, para guardar la pregunta aquí. Yo puedo añadir otra pregunta, simplemente desplazándome para la parte de abajo y añadir pregunta. Aquí voy a elegir la otra, verdadero o falso. Aquí vamos a poder seleccionar, por default viene precargado que la respuesta correcta es verdadero, pero si yo quisiera que la respuesta correcta sea falso, la selecciono y así me marcaría. Yo voy a agregar solamente otra pregunta más, que es la de respuesta corta. Mejor equipo de la Liga MX. Y aquí yo voy a poner todas las respuestas posibles que yo estoy esperando. Si él pone todas mayúsculas la va a tomar igual, lo que importa son las letras. Le la damos en guardar. Y listo, ya tengo mi primer test. Tengo aquí el botón de guardar y salir, pero recordemos esta parte de habilitar compartición. Si yo quiero compartir este test con algunos otros compañeros, lo habilito para que simplemente pase el código y ellos lo puedan agregar. Le voy a dar en guardar y salir y listo, ya tengo mi prueba guardada y me va a aparecer en la parte de pruebas. En esta parte recuerden que tenemos una por default ya precargada a todos, pero también debemos de encontrar aquí nuestro primer test. Vamos a hacer nuestra primer prueba, que es la prueba básica, tal cual yo la diseñé, así va a aparecer. Y ahora aquí, una vez que yo elijo esta opción, me van a aparecer los diferentes test que yo tengo generados. Voy a utilizar quiz prueba R.O. y le voy a dar siguiente. A continuación, tengo diferentes opciones para poder darle características a este test. El primero es que, claro que necesitamos nombres. Aquí va a ser muy importante, como no se están registrando los alumnos con cuenta de correo, pueden poner el nombre que ellos gusten. Le voy a poner aquí que ordene aleatoriamente las preguntas, que de igual manera lo haga con las respuestas y que sí muestre los feedback de las preguntas, porque eso yo lo fui incorporando, si recuerdan cuando diseñé las preguntas, ahí venía la parte de retroalimentación. Además de mostrar la puntuación final, si yo quiero que al final de, el alumno cuando finalice el test desaparezca cuántas respuestas tuvieron correctas o incorrectas, lo puedo habilitar. Una vez que este, ya estoy listo, le doy en empezar y dice iniciando prueba. Esta es, sigue siendo la vista del profesor se fijan, aquí ya le aparece el total de la clase. Bien, entonces aquí pueden ver que el progreso ya todos terminaron. Y aquí puedo ver cuáles fueron las respuestas que se sacaron correctas y las incorrectas. Si yo ya finalicé esta sesión, le puedo dar aquí en terminar. Y ahora voy a generar otro tipo de prueba. Ahora la carrera espacial. Esta es la otra alternativa que tenemos. Aquí sigue apareciendo el listado de pruebas disponibles. Yo puedo elegir la que yo desee. La vamos a poner en siguiente. Yo puedo seleccionar cuántos equipos quiero que existan o cuál es el límite de equipos. Tengo la opción de que se asignen automáticamente o bien que sea elección del estudiante. Una vez que yo ya elegí mis características, le voy a dar clic en empezar. Esta es la vista del maestro. Él va a ver los tres equipos que hay disponibles, que se si fijan son azul, magenta y lima. Yo aquí espero el equipo. Aquí veo que el equipo azul es el que va más atrás. Ya terminaron. Ya le puedo ver en la parte de resultados. Le puedo dar en terminar. Y aquí me muestra cómo nos fue. Pero en la parte superior derecha me aparece el botón de informes. Si yo le doy clic aquí, me va a desplegar esta parte. Si quiero, puedo generar un Excel de toda la clase. Puedo descargar un PDF de los estudiantes de manera individual. También puedo poner que me descargue los PDFs con las preguntas específicas. Puedo descargarlos, puedo que me los envíe por correo electrónico o puedo guardarlos directamente en Drive. Vamos a hacer otra prueba. Vamos a ver la de la pregunta final. Estas preguntas son tres preguntas. Las dos primeras son ya precargadas por default y la tercera la deja libre para el profesor. ¿Qué también entiende el material de hoy? ¿Qué ha aprendido en la clase de hoy? Y la tercera pregunta se la deja libre al maestro. Si me voy en la parte de informes, aquí voy a tener las actividades. Aquí tengo los, eh, la última actividad que acabo de generar, que fueron las preguntas finales con esta clase y con esta fecha. Entonces, de esta manera yo puedo dividir mis actividades y mis grupos. Y tenemos esta parte de pregunta rápida. La vamos a poder utilizar cuando no tengamos planeado utilizar Socrative. Puedo seleccionar esta de múltiple y les debe de aparecer esta pregunta. Simplemente es algo rápido, algo que el maestro no tenía diseñado, pero quiere apoyarse en una plataforma para obtener los informes, por ejemplo, lo puede hacer. Yo puedo hacerlo en viva voz, en este momento como lo estoy haciendo, o bien... Si yo tenía mi presentación de PowerPoint, yo la puedo hacer la pregunta ahí, exponerle los tipos de respuestas y simplemente utilizar la Socrative para que inserten ahí las respuestas.